vamos a animar una cámara con trayectoria para eso tengo una escena dibujada con mis objetos, también tengo una cámara y una luz y por comodidad en este caso voy a preparar doble pantalla para eso tengo que venir a estas lineecitas inclinadas que aparecen en el borde de cada uno de los visores voy a ocultar la persiana transformación porque no la necesito en este caso y acá si yo arrastro puedo tener duplicada la visualización si yo eh, hago un clic acá ¿sí? puedo tener un zoom en este lado y puedo tener otro distinto, otra vista en este lado aquí por ejemplo puedo activar la vista de la cámara cámara activa haciendo doble clic acá y aquí por ejemplo puedo tener la vista eh, superior tranquilamente y entonces estar trabajando con mayor comodidad, ¿sí? bueno a continuación lo que voy a hacer es dibujar un objeto vacío que es lo que necesito para vincular la cámara y que siempre esté mirando al lugar donde a mí me interesa que mire cuando se mueva a lo largo de una trayectoria para eso voy a eh, tomar la ubicación a donde quiero que se ubique este objeto vacío y para eso un recurso es hacerlo de este modo voy a seleccionar la tabla de la mesa porque yo quiero que la cámara aunque se mueva siempre su target esté mirando al centro de la mesa y eh, con el atajo de teclado SHIFT-S le voy a decir que el cursor vaya a ese lugar seleccionado. Con eso no he hecho otra cosa que conseguir las coordenadas del centro de la mesa para que cuando yo dibuje el siguiente objeto se ubique en esa posición. Ese objeto va a ser un objeto vacío. Un objeto vacío tiene este aspecto, esa eh, cruz en las tres eh, coordenadas y lo puedo escalar si ¿sí? lo necesito para verlo más grande y que sea más cómodo de seleccionar eventualmente muy bien entonces ya tengo mi cámara mi objeto vacío a continuación voy a seleccionar la cámara sí con shift en este orden primero la cámara con shift apretado voy a seleccionar el objeto vacío y voy a eh, apretar el objeto el atajo de teclado control t y aquí eh, el, esto me hace aparecer esta persona que es rastrear y voy a elegir restricción de rastrear muy bien a continuación si yo acá eh, por ejemplo lo veo en la vista superior selecciono la cámara y muevo la cámara voy a corroborar que ya ¿sí? la cámara por más que yo la mueva siempre está mirando al mismo objeto bien bueno muy bien entonces eh, ahora teniendo mi cámara en la posición que yo desee que yo lo desee por ejemplo aquí ¿sí? voy a dibujar una trayectoria para que la cámara se mueva y haga un giro en esta zona y siga viendo eh, lo que a mí me interesa de la escena a ver voy a empezar por ejemplo por aquí y la voy a hacer hacer un giro hasta acá bien muy bien para dibujar la trayectoria voy a venir a agregar y voy a elegir trayectoria ¿Sí? aquí en las curvas dice trayectoria aquí se agregó mi trayectoria y me voy a ir inmediatamente al modo edición para editarla bien en el modo edición ustedes saben que cambié y lo único que puedo modificar en este momento es este objeto que tengo seleccionado le voy a hacer un zoom aquí la tengo pero la voy a seguir viendo en la vista superior porque me interesa eh que quiero hacer es trasladar esto y verlo en la vista superior ah, siempre me queda aquí abajo Ahí está. ahora sí muy bien entonces aquí lo tengo fíjense que una trayectoria siempre se crea con estos puntos que no son otra cosa que nodos como en las curvas de entonces yo puedo seleccionar con el clic eh, derecho del mouse y si aprieto la tecla G que es el atajo de teclado para mover voy a mover ese controlador y voy a ir modificando mi curva de la manera que yo quiera, más suave perdón si yo necesitara agregar eh, más eh, nodos puedo apretar la letra E y de este modo extruir la curva y seguir agregando nodos. En este caso, no lo voy a necesitar, y esta va a ser aproximadamente la curva. La voy a hacer un poco más suave que yo voy a necesitar o que a mí me va a gustar que haga la cámara. Si ¿sí? la dejo, entonces como yo quiera, ahí muy bien. Ya estoy en condiciones de volver al modo objeto. Ahora voy a ubicar esta, eh, esta trayectoria y la voy a mover ¿sí? a donde yo quiera, cerca de la cámara. Bien, entonces, fíjense, yo la he ubicado cerca de la cámara y ahora he seleccionado la cámara y puedo probar aproximadamente qué va a ver esta cámara a medida que vaya girando a mí me interesa que haga todo este giro sí bueno quiere decir que va a ser una vista aproximadamente como a mí me interesa bien muy bien entonces eh, ahora voy a cambiar la visualización y me voy a cerciorar que la coordenada que tiene, a ver voy a apretar N para que aparezca, fíjense, mi cámara está aproximadamente a metro sesenta del piso. Cuando yo seleccione esta curva, veo que también en este caso está aproximadamente a metro sesenta del piso, quiere decir que va a mantener esta trayectoria. bien Si yo dibujo la curva en el suelo, la cámara después va a ir por el suelo, entonces es importante hacerlo coincidir antes del paso siguiente que va a ser vincular la cámara y la trayectoria. Para vincular la cámara y la trayectoria voy a eh, tener seleccionados ambos. Es decir, voy a seleccionar la cámara, voy a seleccionar la trayectoria. Y voy a eh, apretar las teclas del el, el atajo de teclado. Control P. Control P. ¿Sí? Con, perdón control P y aquí voy a elegir seguir trayectoria, follow path si estuviera en inglés, bien muy bien, aquí en la trayectoria yo debía haber elegido o mejor dicho con las dos elegidas seleccionadas yo puedo venir acá donde ya hemos estado en otro de los trabajos ¿sí? y elegir que la cantidad de fotogramas que ahora figura en 100 es decir que la cámara haría este movimiento en 100 cuadros lo voy a poner en el total de mi animación que tiene 250 cuadros entonces perdón 250 a lo largo de estos 250 cuadros se va a mover la cámara para hacer esta animación entonces si yo ahora en este caso en esta vista bien eh, aprieto esto esto es lo que va a pasar así se va a ver mi animación